Bienvenido a la asignatura Taller de Proyectos en Ingeniería Civil. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito a concreto armado 1. Desarrolla a nivel logrado cuatro de las competencias generales. Aprendizaje autónomo, aprendizaje experiencial y colaborativo, ciudadanía global, y comunicación efectiva, las cinco competencias transversales, conocimiento de ingeniería, experimentación, medio ambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad y gestión de proyectos y las tres competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en elaborar un proyecto de ingeniería civil considerando las restricciones reales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y desarrollar un proyecto de ingeniería civil, contemplando restricciones en los aspectos tales como económico, ambiental, social, político, ético, de salud, seguridad y de sostenibilidad. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.